Es el momento, nosotros pues compartimos con nuestro compañero, amigo y hermano, el licenciado Ramón Antigua Brito en el segmento de Política a Otro Nivel, como siempre tocando esos temas de actualidad interesantes, quien queremos saludar y dar la bienvenida una vez más. Antigua, saludos, qué bueno que está con nosotros en este día tan maravilloso y que celebra todo el pueblo dominicano el Día de la Alta Gracia. Gracias jóvenes, tenemos que los devotos de la Virgen de la Alta Gracia y los no devotos, debemos dar gracias por estar celebrando un día como hoy en este país y felicitar y a todas donde se necesita tan donde se necesita tanto de la gracia de Dios así para es para que podamos volver a ser seres humanos y felicitar a todas eh, las que llevan el nombre de Alta Gracia como mi hermana Gladys Altagracia Gracia Antigua Brito Así es, Gracias. así que saludar También saludamos a Nelly Altagracia No, Nelly no, no no sé Altagracia gracia. <risa> <risa> Pero así, por la gracia sí, sí. Así Felicidades Tiene sí, sí, un tema interesante el Que ustedes nos comparten el día de hoy Y es Hipólito Y su defensa A los ex presidentes Y todavía el, el ex presidente Hipólito Mejía Domínguez Continúa en su defensa verdad, A los ex presidentes de una manera que no hay forma de cómo lo puedo ocultar, será porque... Cuando yo escucho eh, ese titular, eh, pienso que, él, que hay yo, algo oculto demasiado grande, que el tema es el llamado. ¿Usted cree antiguo eso? No, lo que yo pienso, primero debo decir que en la celebración de este Día de la Alta Gracia, eh, y antecediendo mi intervención con la palabra del de Obispo Vallejo, uh -huh. nuestro monseñor, nosotros en San Francisco Macorís y hoy es bueno resaltarlo, tenemos tres, somos la única provincia con tres obispos, incluyendo los eméritos. ¿verdad? Sí. Pero nosotros tenemos sí, pues, tres intelectuales de la Iglesia Católica, del derecho y la relación de carácter social eh, que tiene el, la Iglesia Católica en sentido general. Son tres intelectuales. No estamos hablando de tres obispos. Y que me acusen, obispo es lo máximo, ¿verdad? Sí, sí. Pero aquí es que además de obispo, son tres intelectuales nosotros tenemos claro. el privilegio de vivir aquí. Monseñor por Jesús de su moya, que, padre Alfredo de la Cruz y el padre igual, Fausto, Fausto Mejía Fausto Vallejo. Fausto Mejía Vallejo. O sea, son tres personas que he dicho sea si de paso, por suerte, los tres de la región. Uh -huh. eh, Alfredo eh, eh, eh, de la zona. Sí, eh, de, la de, Agua. Y de Nagua. Sí. O sea, mira las cosas. Entonces lo que quiero resaltar es que en este día. Eh, y los días por venir Esta zona es una cuna de obispos que estemos de sacerdotes De sacerdotes y de intelectuales sí, claro. dentro okay. de ese mundo uh -huh. Es aprovechar el tener esos tres cerebros Esos tres intelectuales aquí Para el tema de la consulta Sobre todo en una ciudad como esta En una sociedad tan convulsa Tan imperativa tan, sí. eh, Donde resolvemos los problemas a trompar tan rápido Donde, donde pedimos paz con una goma prendida. Entonces, antiguo, es una pena que no hayamos podido sacarle el sí. beneficio Ese, que tienen. Es una pena, pero que la reflexión sirva de, de, de, de base, de palanca, para que a partir de ahora comencemos a valorar el tener esas tres personas, para después no estar dando gritos cuando se nos vayan físicamente. Ay, no lo aprovechamos. Pero no es para ir a consultar asuntos individuales o personales, Estoy hablando de aprovechar esta sociedad regional de la, o la San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte, para aprovechar repito eh, eh, esa sapiencia, esos conocimientos esa experiencia. de desarrollo Exacto. que pueda tener nuestra ese, provincia. Eh, ese, ese, el, el, ese comité de, de desarrollo ¿cómo se llama? Eh, que dirige también un, un, un sobrepreparado ciudadano. Eh, Isaac, Isaac, Isaac, el, padre Isaac. Isaac, el, el Consejo Económico y Social. Oye, aquí Debi como sociedad debiéramos estar arrodillados todos al frente de estos tres intelectuales de estos tres obispos que nosotros tenemos aquí en San Francisco de Macorís y ojalá que como el año comienza como estamos celebrando hoy el día de la Alta Gracia podamos ser capaces ¿Para como sociedad como sociedad, agarrarnos de las manos de estos tres obispos que tenemos aquí en San Francisco de Macorís y nosotros poder eh, relanzar en la paz, la concordia y en los buenos pensamientos y buenos sentimientos de esta sociedad franco en la provincia de Duarte. Yo creo que un hermoso mensaje antiguo el que usted acaba de, de compartir con todo el público de contacto en ese sentido porque realmente eh, debemos nosotros pues, beneficiarlo y sacarle el, el, el extracto verdad, a eso que usted acaba de decir por la bendición que tenemos de tener tres eh, profesionales, tres figuras como son los tres obispos que actualmente tenemos y que están lúcidos. O sea, debemos beneficiarnos Excelente y aprovecharla, aporte, claro. su, aprovechar su presencia física aquí en esta zona para eh, ponerla eh, en beneficio de esta, de esta provincia Duarte. Interesante ese planteamiento que hace Antiguo. Ojalá, ojalá que las instituciones puedan eh, ponerse a una. Para, para que nos beneficiemos todos de tener estas tres eh, personalidades con nosotros aquí en San Francisco de Macorís Y entrando entonces al tema que nos ocupa, eh, es preocupante, es preocupante. Hipólito Mejía, un ciudadano distinguido, eh, reconocido por esta sociedad, por este pueblo, como uno entre todos, porque fue presidente de la república. Es una distinción la más alta que puede eh, Tener, entregar en una sociedad eh, cualquiera. Y entonces es penoso porque se trata de una persona que debe ser eh, fuente de consulta del presidente actual de la República. Por un tema de que son del mismo partido, porque han estado compitiendo inclusive en convenciones internas de su partido, Antes porque de... son nacidos... Dentro del mismo partido, lo fundaron entre los dos, y porque Hipólito tiene una edad que lo que, para lo que está bueno es para servir de fuente de consulta, no de contradicción. Entonces, en un gobierno como el de Luis Abinader, de libertad, de haición y de respeto a los demás poderes del Estado, al extremo de señores, Luis Abinader ha estado casi peleando con los otros dos poderes del Estado. En el Congreso poco están interesados en trabajar en la línea de Luis Abinader y en la justicia poco tiene él como incidir, sin embargo en la, una, una pata de la justicia que es el Ministerio Público le ha dado libertad pudiéramos decir total para accionar y entonces en ese contexto al lado de Luis Abinader en un zapato de los de Luis Abinader tener una gente que sea capaz de decir que los expresidentes no pueden ser sus acciones judicializadas, que no pueden ser molestados. Y peor aún... Es una piedra en el zapato. Pero pero no una piedra, Nelly. Es un pedregón. oye Pero oye esta parte. Él dice que en contra de, de que se molesten los expresidentes o personas con cargos importantes, él no está de acuerdo que se sometan a la justicia. O sea, no es casual. No es un... Tírame, tírame Antiguo, pero puede entonces eso, es un promotor de la impunidad entonces, Total, sí, entonces, absoluto Pero dígame algo, ¿entiende usted Que esa opinión de Hipólito Mejía Domínguez Tiene peso. Eh, ante esa situación Exactamente, ¿puede influir Ante, por ejemplo, en este caso que tenemos verdad Una justicia que eh, hay que Admitir que eh, ha venido haciendo Su trabajo, ¿puede influir eso? en ¿Una decisión judicial? ¿Puede influir eso En que ciertamente el mismo presidente De la república eh, Pueda presionar para que esas acciones que se están haciendo no se hagan. ¿Esa opinión de Hipólito Mejía Domínguez? Sí. ¿Puede? ¿Tiene influencia? Sí. ¿Eh? ¿Tú sabes cree? por qué? Porque, te repito, él es una especie de consultor, es una fuente de consulta. Una, dos. No, él no. Que se él tiene, que oye... Que se supone que debería ser una fuente de consulta. O en la práctica, ser. Debiera ser. Él ver. es... Eh, eh, si, la, si la mesa de, de, de que sustenta el PRM tiene tres patas, Hipólito es una. Sí, pero yo y más que entiendo tiene, que pierde el respeto él. Eh. Hipólito, sí, Con pero te voy, te voy a decir por qué, por qué eh, eh, me, me inquieta la intervención de él. Por, eh, tiene una, una, una hija que la quiere hacer candidata a la presidencia. Candidata presidencial. Tiene un candid, un ministro que es hechura de él que es el de, el de turismo, que es candidato a la presidencia. Él está diciendo que Félix Bautista es eh, eh, injudicializable, que no puede ser judicializable sus acciones. Él está diciendo que el ministro de Obras Públicas de ahora, no importa lo que haga, mañana no puede ser eh, condenado, no y puede no, ser judicializado no lo caso, otro. Porque los... te, te estoy hablando de que él no se sí. refiere ya, hoy, o sea, en el día de hoy, en esta última intervención, ya él no habla de los ex-presidentes, él habla y de personas que, ha, que hayan ocupado puestos importantes, y el ministro... Él se está adelantando. Sí. Ah, sí, entonces, pero peor aún, es que esa, eso lo dice Hipólito, eh, en pleno gobierno de su partido, del PLD, que está encauzando la mayoría de los casos de, judicia, de judicialización de personas que intervinieron en el gobierno pasado de está protegiendo. entonces parece ser como si él fuera relacionado o, o sea Hipólito ha hecho más por Danilo Medina que, que Danilo Medina Ingratitud. por sí mismo porque Danilo Medina todavía no ha dicho yo no soy responsable de lo que hizo el ministro de obra pública o tal ministro que yo he dicho siempre que si yo hubiera sido asesor de, de Danilo hace tiempo hace un año que lo hubiera puesto a dar una declaración diciendo que él eso, primero, esos son mayores de edad. Segundo, él no tiene por qué asumir responsabilidad sobre los actos de un funcionario que le haya nombrado. Y he dicho que Félix fe, que eh, Rodríguez, de aquí de San Francisco está condenado por negligencia, no por corrupción. Lo que indica que por el hecho de usted inobservar, por el hecho de usted no darle seguimiento al cumplimiento de la ley de una persona a la que usted ha nombrado, en la que usted ha delegado funciones, no puede ser, eh, no sería responsable y lo es. Entonces, Hipólito Mejía está planteando que los ex todo el que haya tenido el privilegio de tener una posición importante, y una posición importante es director regional de tal cosa aquí en Macorís, eso es importante. Claro. A nivel nacional es un común, pero en San Francisco de Macorís es importante. Entonces, ese director regional. Sí, pero X, aquí que se va a, juzgar a ese Ese es el director que... regional X, es director regional X. Mañana no puede ser juzgado, no puede ser condenado, pero debo decirle, cuando el caso de Salvador de Blanco, miembro de su partido, Jorge Blanco eh, fue, tuvo una sentencia condenatoria, es presidente, cuando se trataba el caso de Jorge Blanco en el gobierno de Balaguer, se habló de que, y así está establecido, Balaguer, el presidente de la República actual, lo que no está en condiciones por, por una protección de la ley, es ir a un tribunal, pero ir a ser consultado, preguntado investigado o entrevistado por el Ministerio Público a su oficina puede hacerlo. Antiguo, entonces estamos Eso es de, de la actual, que, sí, con más razón claro, el eso, que fue. Antiguo, no. pero entonces estamos diciendo, vamos a, a invertir el escenario, vamos a suponer que el presidente de la República no fuera Luis Abinader y que fuera Hipólito Mija mi Domínguez. Estamos convencidos de que esta situación... No, que se no está, hubiera. Pasar. Él está diciendo, Pasar. oye, no hubiera un solo claro. caso de denuncia de corrupción ante los ante el ministerio público y mucho menos la, si exacta, él fuera el presidente claro, de la República y mucho menos oye. la voluntad mucho menos la voluntad que tiene que ha mostrado Luis Abinader y tampoco oye tampoco hubiera estado el de la el de la lotería nacional preso no, en nada, el gobierno de nada nada ¿Mm? nada o sea, y Hipólito no, está diciendo inclusive señores porque va porque por eso a mí las cosas de Hipólito en esos cuatro años nunca me gustaron porque yo Con decía inflada. yo analizaba esto y decía señores cuando Hipólito dice que la, la cosa está dura, eh, y Hipólito dice que las mujeres están contentas, y cuando la, la, la gente dice que hay inseguridad, váyase por la acera, o sea, una cosa... Eh, eh, ¿Qué cuánto granito entonces tiene yo que decía, decía, Póngase a contarlo. Póngase a contarlo. Entonces a yo decía, lo que Hipólito está diciendo es a mi nieto, no me respete. Claro. Cuando Hipólito le boceaba a, a Franco Badía en Yuna, Franco, está nublado, escóndete eh, eh, que se te va a derretir el, el tinte. Sí, sí. Le está diciendo a mi nieto, eh, Itan, nie, eh, eh, eh, no respete, antiguo, Porque es un señor mayor, es un viejo, tú no tienes que respetarlo. Entonces, eh, el Hipólito imprime en una sociedad en descomposición, uh -huh. acrecenta, ¿Alimentando, esa, alimentando acrecenta esos elementos de división, de, con esa morbosidad uh -huh. de irrespeto, es que Hipólito le está diciendo a Luis Abinader, tu ministerio público no está en condiciones, no debe perseguir los actos de corrupción del gobierno anterior. Exacto. Es que le está diciendo Luis Abinader, tú estás fuera de la constitución, de la constitución de Hipólito. Exacto. Por eso es que yo digo antiguo, esto tiene un efecto eh, retroactivo negativo hacia el expresidente eh, ex Hipólito Mejía, porque la ciudadanía que sí está enfocada en que este país se haga justicia y que esos casos pues se sigan cada día eh, eh, haciendo un trabajo más significativo no va a estar de acuerdo con esas declaraciones tú sabes, declaraciones, cual, ¿tú sabes no qué es lo que es la es. preocupación que estamos en una sociedad en la que toquicha es modelo estamos en una sociedad en la que toquicha es modelo y yo le temo a que hipólito pudiera serme <risa> un modelo un influencer un, un influencer exacto sí, que usted le teme y usted dice sí, influencer. Influencer. Sí, que está haciendo le temo. modelo Está siendo modelo. Claro. Ah, no, una palabrita bonita. Eh, está siendo viral. Sí, exactamente. Sí. Las declaraciones de, de Hipólito no son, son Porque o sea, eso lo aprovecha viralizado. la oposición para capitalizarlo sí, a su favor. Claro. Sí, pero te repito, hay una cosa que, oye, aquí deben haber dos o tres mil personas que están exentos de culpa, de responsabilidad con esa declaración de Hipólito. Coge los gobiernos de los 10 años de Balaguer para acá el de él, el de Leonel y el de Danilo, te voy a hablar no menos de 2.000 a 3.000 ciudadanos que pudieran ser en un momento encausados, porque si eso no fuera así, entonces el, el Congreso de aquí no estuviera eh, intentando eh, eh, aprobar un proyecto de ley de, de Código Penal que establece la imprescriptibilidad del, del, del delito de corrupción. Oye, pone que Andy Polito es apoyando eso, porque si Polito dice no deben ser eh, eh, molestados, eso es... Código, no importa que tú digas 10 años, es en, que nunca, en conclusión, es ni un día. En conclusión, el expresidente Hipólito Mejía le está preparando el terreno a esa camada que viene de. Parece ser que Hipólito tiene un compromiso con Danilo Medina tan grande, tan grande. Es gratitud, yo que, lo digo ahorita. Sí, pero es una gratitud que hasta hasta él Por mismo, como tú dices, lo, lo, lo compromete. Antiguo, sí. pero, pero ¿qué tan comprometido puede estar Hipólito Mejía con el expresidente Medina que lo pueda llevar? A actuar de esa manera y estar defendiéndolo Esa es la preocupación. Esa es la pregunta Gito. del examen. Eso que, y ella es la preocupación. Eh, el hecho de la, la sociedad en la que estamos viviendo, señores. Es que te estoy, estamos viviendo en una sociedad en la que la ley le da 60 galletas a una mujer y se no. y se, t, se tiene el privilegio de durar 10 días escondido en un pueblecito más pequeño sin, que sin San Francisco de Macorís, lo y nadie, y, sin eh, nadie estarlo protegiendo. aparentemente, sí. dirían. Entonces, nos están diciendo que a Leisi nadie lo está protegiendo, no, que él se, pudo estar escondido. Entonces, yo también, con acuerdo a lo que dice Hipólito, pudiera como ex funcionario estar escondido en esa impunidad que plantea eh, que se culturice eh, eh, Hipólito Mejía, porque lo que está hablando es si usted fue ministro de tal ministerio, usted fue ministro de tal gobierno lo que está Hipólito diciendo es lo no fiscalice. importa cuánto haya hecho no importa cuánto haya matado robado, atracado eh, humillado no importa usted tiene un, sal, un salvamento, usted tiene un traje caparazón, de impunidad un caparazón, una caparazón de impunidad que le permite a usted deambular por las calles y avenidas del país, libre, libre, sí, no, algo, con todos los cuartos del mundo. cosa que no se corresponde, por ejemplo, con ese planteamiento que insiste Hipólito Mejía de defender a los expresidentes cuando él es un abanderado de la honestidad, de la pulcritud y con mucha... Bueno, ese discurso eh, se cayó ya. Exacto. No, es que ese siempre ha sido ese el discurso sí, de Hipólito sí. Mejía. Es reiterativo. Eh, cuando Bueno, y ahora él menciona a Leonelito, como él dice. O sea, una gente tan irrespetuosa sí, planteando dice, sí. impunidad es mucho, o sea, se convierte, te repito, un ícono, un modelo de la irresponsabilidad y de la, y, y de la impunidad. En un, en un monstruo. ¿Tú Entonces, listo. hay que ver, hay que llamar la atención de esta sociedad para tomar en cuenta la, las cosas que dicen los políticos. Porque, oye, Víctor, ¿cuál es el problema? Eh, Nelly de amigo televidente, es que las agendas. Y las, la, la, las directrices de hacia dónde vamos, la determinan aquí los políticos. Y él es un político. Los políticos, y él es un digno representante de ese sector. Señores, nosotros estamos trabajando en este país en el que el empresariado, que es parte... De todos los actos de corrupción, porque no hay manera de que sean los políticos solos, los funcionarios los que cometan corrupción. Sí. Le voy Son a mandar todos. la antigua un video para ver si uno de los próximos programas hablamos de la Agenda 2030 del país. Mándamelo, para, para, para que nos colocamos. Gracias, Antigua. Hipólito y su defensa a los ex el tema que Ramón Antigua compartió con nosotros en el día de hoy aquí. Víctor, déjame eh, pincelar en, en un, dos segundos. Señores, mira cómo son las cosas de este país. Desde el día 7 de enero, que debieron haber comenzado las clases no se iniciaron las clases, hasta que no había una semana antes del pago para reiniciar la clase. Ay, Dios eso es, vamos a, eh, este mensaje ahí de Ramón no, no que, que, no que siga disfrutando este día maravilloso y es el día de la alta gracia, madre protectora del pueblo dominicano, así que gracias por compartir con nosotros como siempre. Así será.